Así Mónica, ya todo tuyo para que nos cuentes tu primera historia de la tarde, Mónica. Adelante. Alfredo, pues nos hemos venido hasta el Complejo Deportivo Municipal, el Toyo, para conocer... ...un deporte, es tenis playa y tenemos con nosotros... ...a Gustavo Estanicia, muy buenas tardes Gustavo. Hola Mónica, buenas tardes, ¿qué tal? Él es el responsable de la escuela eh, Tennis Beach Almería, ¿no es así Gustavo? Sí, Beach Tennis Almería, es una escuela que funciona desde el año 2013... ...y bueno y ahora estamos eh, especialmente contentos... ...porque tenemos esta instalación dentro de un complejo pri municipal... ...con una pista fija que la verdad que nos favorece mucho... ...para el desarrollo y crecimiento de este deporte. ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, el Beach Tennis es un deporte relativamente nuevo. Es una fusión entre deportes de raqueta y deportes de playa. Eh, es totalmente diferente a todos. Eh, las raquetas son parecidas a las de pádel. El material es el mismo, pero ellas son distintas, son un poco más finas y y tienen otro tipo de, de, de cara, de cara en, sus, en su parte de golpear. Y la idea es eh, jugar pasar la pelota por encima de la red en un campo de 8x8 totalmente lleno de arena. La pelota no puede tocar el suelo y lo que se busca es que el contrario eh, no llegue a conseguir eh, tocar a la pelota para que toque el suelo y poder ganar el punto. ¿no? Es un juego muy divertido, muy entretenido. ...es un juego que nació en Italia y hoy se juega en todo el mundo... ...y lo lleva la ITF a nivel internacional... ...que es la Federación Internacional de Tenis... Eh, ...con torneos, reglamento, bueno, guía los pasos de este deporte, ¿no? A nivel nacional, es la Real Federación Española de Tenis la que lo ha acogido... ...cada vez tenemos más propuestas, más torneos por parte de la Real Federación... ...y a nivel andaluz, la Federación Andaluza de Tenis... De, que, ...que es la que lleva el, el, tutela este deporte... ...y que yo formo parte de ella... ...bueno, y muchas personas dependemos de ella... ...a la hora de, de jugar y de, de disfrutarlo. ¿Sois muchos los que practicáis este deporte aquí en Almería? En Almería somos muchos, sí... Ca ...hay cada vez más lugares donde jugar... ...en este momento, además de las playas... ...que nos permiten jugar cuando querramos... solo que tenemos que ir a montar las pistas y desmontarlas... ...que es un trabajo extra... ...pero hay tres lugares fijos donde, donde ya se puede ir a jugar directamente... ¿no? ...bueno, para quien quiera aprender puede pasarse por aquí... ...pero además tú has montado, eh, digamos, de forma online... ...algunas clasecitas también... ...bueno, sí, de forma online es un proyecto que hemos creado... ...con otros profesionales y la idea es enseñar beach tenis... ...a cualquier persona de cualquier parte del mundo... ...por medio de vídeos y de reuniones en 60 días... Eh, ...formarse como una persona eh, experta en este deporte... ...es un requisito que ya venga de enseñar otro tipo de deporte... ...que sea profesional de otro tipo de deportes... ...pero que pueda conocer el beach tenis a fondo... ...y formar parte de nuestra comunidad... ...que cada día va creciendo más y más ¿no? ¿Cómo es aprender este deporte a través de una pantalla? Bueno, por eso eh, que la gente tiene que tener un poco de conocimiento... ...no se le puede enseñar a alguien que nunca ha practicado... ...pero se van enseñando los pasos... ...desde la empuñadura hasta las posiciones en el campo... ...se muestra con vídeos y con formas pausadas... ...distintas progresiones de aprendizajes... ...y se va enseñando cómo enseñarlo, cómo transmitirlo... ...y la diferencia que existe con los otros deportes de raqueta... ...que son de la familia, digamos. ¿Cómo se llama la página web? A lo mejor donde puedan encontrar... ...para aprender sobre esto. La página web se llama escuelabeachtennis.com. Sí, estamos ahora en un nuevo lanzamiento que saldrá en breve... ...tenemos alumnos de todas partes de España... ...y bueno, en este caso de Brasil y de Argentina... Eh, y bueno, esperamos que sigan sumando y creciendo esta cantidad de alumnos. Bueno, además de eso, tú has sacado un libro, se llama 13 golpes, y también hablas un poquito sobre este deporte, o sea que podemos aprenderlo de varias formas. Sí, bueno, este libro es la base de todo. Yo cuando empecé a buscar información no la encontré por ningún lado. Estaba, pero estaba muy dispersa y el objetivo fue unificarla y hablar de la parte técnica del deporte. Estos 13 golpes son 13 golpes específicos de beach tenis ...que difieren del resto de deportes de raqueta... ...por la altura de la red y porque la pelota no bota... ...como primeras eh, marcas de, de diferenciación importantes. ¿no? Bueno, y aquí además eh, tenéis esta tarde... ...puertas abiertas, ¿no? ...para que quien quiera pueda venir a visitaros... ...y a ver qué es lo que hacéis aquí. Claro, sí, están todos invitados... ...vamos a empezar este mes y el próximo... ...con una escuela de verano... ...a partir de las 8 de la tarde hasta las 23 porque como ves el clima aprieta bastante y la arena se calienta mucho. Y hoy empezamos con una, clase, una jornada de puertas abiertas, pero igualmente aquella persona que quiera acercarse algún día para probar, para practicar, para tener la primera sensación, están totalmente invitados todos, eh, menores o adultos, y la idea es que les pueda gustar mucho este deporte, que seguramente les va a gustar, si sí, les gusta un poco la arena y un poco las raquetas. Pues muchísimas gracias Gustavo, si te parece nos despedimos y te dejamos con algún golpe Vale, bueno, muchas, muchas gracias. gracias, hasta luego Bueno Alfredo, nos despedimos ya de Gustavo, vamos a verle cómo saca esa raqueta con la pelota Y cuando quieras, pues ya sabes, otro de los planes que hacemos nosotros Nos venimos aquí los dos a ser posible que no sea a esta hora Y nos echamos una partidita, ¿te parece? Me parece, me parece estupenda bueno, pues la propuesta, Mónica, muchas gracias, conectar, gracias a Alfredo. Gustavo por atendernos hasta ahora. hasta ahora, Mónica, vuelvo contigo después